Estos días están un poco tensos, ¿por qué? Hay una serie de consecuencias y de coincidencias que están pasando y que es de pensarlo. Se aproximan las elecciones en Colombia, elecciones presidenciales. Se ha hecho un entramado, una enredadera y una cosa conlleva a la otra. Y aparece Venezuela, aparece Maduro, aparece Diosdado aparece el pollo Carvajal digo es de ponerle cuidado no estoy diciendo eh, vayan a votar por este, vayan a votar por este sino que voten a conciencia y piensen lo que yo les voy a decir se venía advirtiendo en Bolivia no hicieron caso y ahí vemos las consecuencias se venía advirtiendo en Argentina no hicieron caso, ahí tienen las consecuencias se venía advirtiendo en Chile se hicieron las advertencias, no hicieron caso se venía advirtiendo en Perú Hicieron caso omiso, ahí ven las consecuencias. El único, el único pueblo que de pronto aceptó y miró las consecuencias fue Ecuador y no siguieron por la idea socialista. Pero ahora estamos lo mismo en Colombia, porque esto si ustedes miran es una cosa conlleva a la otra. Yo voy a dar la noticia sin meterme en la parte que a mí me compete, en la parte afectiva mía, si me gusta o no me gusta, pero sí quiero ser muy claro que esto es de pensarlo. Los abuelos decían, cuando el río suena, piedra lleva. Las declaraciones del pollo Carvajal, oígase bien. Las palabras de Diosdado Cabello hablando de que Petro pidió ayuda al chavismo para su campaña. Ahora que lo niegue es otra cosa, pero lo dijo el propio Cabello. Y ahora como por arte de magia, comunista experto en trolls resulta detrás de la campaña del pacto histórico. Vuelvo y comienzo a decir, son puras o meras coincidencias, como dicen por ahí. Primero miremos quién es a Mauri Chamorro, porque este es el, el, el que está haciendo todo el entramado. Y por qué apareció aquí experto en trolls y asesor de los regímenes socialistas de Hugo Chávez, seguido de, de Maduro, Rafael Correa, y ahora contratado en Medellín para ayudar a la, a la campaña de Gustavo Petro para así poder ganar la presidencia en Colombia. Vuelvo y digo: puras coincidencias ustedes sacan las conclusiones una manzana podrida daña a las otras y esto es lo que se está viendo además son demasiadas coincidencias con respecto a las elecciones que se avecinan en Colombia y el respaldo del régimen ya que esto al parecer sería el trampolín para ganar terreno en Sudamérica viendo que por otro lado Lula da Silva está punteando para las próximas elecciones en Brasil ustedes miran, esto se está volviendo una enredadera y yo diría que lo más peligroso es que se se llegue a unir todo, porque si uno es peligroso, más de uno es peor, y es delicada, la situación es delicada, pero es de pensarlo, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios, ojalá sea yo el que esté equivocado, ojalá esta noticia no sea sino una noticia más y no pase. Pero de ser cierto, no solamente estaría yo dando noticias de Venezuela acá, sino también de nuestra hermosa Colombia. Algo que cabe resaltar antes de tomar una mala decisión, es mirar cómo está Venezuela, cómo está Nicaragua, cómo está Bolivia, y ahora Chile y Perú. Solamente miremos. Y la verdad, el panorama no es nada agradable. Ustedes mismos lo ven. Más aún cuando vemos que el que manda la parada de todo este mierdero, es precisamente el señor Nicolás Maduro Que es el que está detrás de eso Que no ha podido con Venezuela Que le quedó grande Venezuela Y ahora pretende subir en el bus De una fracasada revolución bolivariana A estos otros países solo por tener el poder La verdad es de pensarlo Vuelvo y digo Yo cumplo con decir, con hablar acá Hacia ustedes Lo otro ya la deducción la sacan Allá mismo en casa esto es preocupante, no solo por lo que hay detrás de este entramado, sino de la manera que juegan tras la suspensión del cargo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Aquí aparece, comienzan a aparecer protagonistas y protagonistas No olvidemos que esta semana destituyeron al, al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por estar haciendo campaña cuando no se puede proselitismo que llaman la procuraduría a su vez se emitió por su presunta injerencia en la campaña del candidato presidencial izquierdista gustavo petro lo que estaba haciendo el exalcalde de medellín digo el, el exalcalde o el alcalde que está en este momento impedido la situación se complica especialmente cuando a Mauri chamorro estratega comunicacional de los socialistas hugo chávez rafael correa y pedro castillo otra perla de la corona mire ese Perú cómo va, porque este señor, si Maduro es bruto, este parece que era el profesor. Tiene contratos millonarios con la municipalidad y se jacta en redes sociales de decir que está en el país construyendo el cambio. Ojo, él supuestamente está en Colombia construyendo el cambio. Pero te, si nosotros miramos en los otros países que pasó donde él ayudó, se valió de cosas que no son muy católicas que digamos. De acuerdo a lo investigado, Chamorro suscribió un acuerdo con Quintero, el alcalde, que en esta semana lo sacaron por estar haciendo campaña. Según él, de acuerdo con Quintero, 300 millones de pesos colombianos, alrededor de 73 mil dólares a través de Tele de Medellín, le pagaron a este señor por asesorías en asuntos críticos. ¿No es como muy conveniente y como muy casual precisamente en estos momentos que estamos en elecciones presidenciales? Vuelvo y digo, el interés de Venezuela... Y el interés sobre todo de dos arpías como es Maduro y como es Diosdado Cabello. Sin embargo, en su perfil de Instagram, el brasileño experto en crear cuentas falsas, ojo, cuentas falsas, ya comenzamos incurriendo en trampas experto en crear esas cuentas falsas en las plataformas digitales como, conocidos como Troll Center, comparte sus actividades a favor del pacto histórico, coalición que representa los guerrillero del M-19 en los comicios del próximo 29 de mayo. Cuando vemos que la dictadura de Maduro comienza a tomar fuerza en el país vecino, las cosas se ponen preocupantes. La aparición de Chamorro en la tarima relámpago que instaló Quintero para despedirse de la localidad por los tres meses que estará lejos de las funciones públicas, mientras avanza la investigación en su contra, profundiza las sospechas de participación indebida en la política de este funcionario, quien hoy es objeto de investigaciones. Qué casualidad que toma Chamorro entra a jugar ahí, en la despedida supuestamente de Quintero, aparece Chamorro haciendo unas funciones como de despedida, pero a la vez de campaña. De momento la Procuraduría averigua no solo el alcance de estos asesores, sino además las declaraciones públicas, mensajes y videos que conforman su expediente de 22 páginas que evidenciarían su posible proselitismo. Petro por ahora solo concentra su atención en la visita del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, otra joyita de la corona, quien le declaró su respaldo porque considera que con él puede haber una nueva oportunidad para la paz del país. Yo me hago una pregunta y me gustaría hacérsela a José Luis Rodríguez Zapatero, que él habla de una oportunidad para, en este caso, Colombia, como habló en su momento de Venezuela, como habló en su momento de España, de la oportunidad para la paz en el país. Yo hago la primera pregunta. ¿Puede haber paz cuando hay hambre? Porque lo que propone aquí el comunismo, el socialismo, el izquierdismo, el progresismo... No es quitar el hambre. Está proponiendo un ideal que van a acabar con la oligarquía. Pero mal que viene esa oligarquía es la que fluye el dinero para que todos vivan medianamente bien. Ahora, si acaba esa oligarquía... Entonces va a pasar lo que dijo en su momento Fidel Castro cuando le dijo a Chávez, no te preocupes, cuando Chávez decía pero es que se me va a aumentar la pobreza en el país, dijo es que esa es la idea, es que la idea del socialismo no es acabar con la pobreza, es aumentar la pobreza para que el pueblo dependa del gobierno y así sencillamente andan como borreguitos. Entonces uno. Ustedes se han visto las gallinas cuando comienzan a agotarles no maíz y comienzan a no correr. O las palomitas y ellas van detrás, detrás. Así sería el pueblo. Y es una triste verdad. Pero es lo que estamos viendo. Y vuelvo y digo. A conciencia. El hecho de que a mí me guste o me disguste a alguien. Eso ya es problema mío. Yo solamente cumplo con decir una noticia donde se está advirtiendo antes de. Porque vuelvo y lo repito. Vemos un, un Cuba y vemos una Nicaragua. Que no, no sirve, es una dictadura donde viven encerrados, pero vemos que se le advirtió a Venezuela, se le advirtió a Bolivia, se le advirtió a Argentina se le advirtió a Chile, se le advirtió a Perú y ahora se le está advirtiendo a Colombia, que en su momento se le advirtió a Ecuador y fueron los únicos que hicieron caso y decidieron cortar esa, ese socialismo que iba avanzando, independientemente a lo que piense la gente, la pregunta mía es, ¿cuál es la solución? ¿seguir un ideal? ¿O seguir de pronto un líder que aparte de sus ideales y aparte de su política barata o aparte de pelear con yanquis e inventar enemigos, quiera calmar el hambre y sacar su pueblo adelante? Es de pensarlo, pero esto está preocupante. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.